Nuestra escuela está al punto de caerse, ya que tiene mucha grieta y según los, la, los días que se ha volvido a la tierra, eh, ha empeorado. Entonces, hacemos un llamado para que vengan el auxilio de esta escuela. Muy preocupada me siento, y todos los padres de este centro, porque es que tenemos niños, entonces muy peligroso. En cualquier momento colapsa este, este centro o este pabellón, no se sabe en cualquier momento, tiembla la tierra y es un peligro que se muevan con esto. Porque no vamos a esperar que suceda lo peor para, para venir a resolver después. Y no es que no sean preocupados lo, lo, el director, toda la gente, es que no le hacen caso a donde hay que ir. El centro está en una situación precaria. Ya presenta grietas por toda parte, ya las columnas que sostienen ese peso prácticamente están colapsadas. El centro se está hundiendo prácticamente de un lado y es una situación bastante incómoda para nosotros los maestros y también como expresaba la madre, la representante de las madres. Bueno, ellos han estado aquí en varias ocasiones. Lo que pasa es que aparentemente no han tomado una medida que es la que nosotros queremos que tomen. Porque como tú observaste, este, esta, esta escuela está en una situación demasiado precaria y aquí hay demasiados estudiantes y ya prácticamente lo tenemos unificado en, en una sola sesión, ya 40 y, 40 y 50 estudiantes y es una situación que incomoda. Dejar niños fuera que vienen a inscribirse porque no hay prácticamente aula para tenerlo. Ya es una situación y estos pabellones están construidos desde el 1978. Es que vengan ¿Pático? en auxilio de nosotros, que no esperen lo último. Si esperan lo, lo último ya es una situación que nos va a poner en, en riesgo a todo, a la comunidad, a los padres, los maestros y entonces ya es una situación deprimente, ¿entiende? porque ya lo que venimos es a rescatar o a recoger, que no lo quiero decir, cadáveres, porque imagínense, esto colapsa en cualquier momento.